tutorial vamos a crear una actividad Videoquest. Hacemos clic podemos modificar en las instrucciones en las opciones vamos a seleccionar opciones al azar de manera que las preguntas que hagamos las respuestas saldrán barajadas pegamos la url del, del vídeo y avanzamos un poquito en el vídeo seleccionado el punto donde vamos a avanzar, hacemos clic aquí, de manera que nos aseguraremos que esto se modifique y que coincide con lo que hemos marcado vamos a crear una pregunta con cuatro opciones, tenemos 15 segundos para responderlas el proyecto de día es proyecto posibles respuestas. Sabemos que la pregunta del proyecto de hoy día es, la respuesta correcta es un proyecto. Hacemos clic en nueva pregunta. Seguimos avanzando en el vídeo. En este punto vamos a introducir una nueva pregunta. Paramos el vídeo y hacemos clic en el segundo 17. Comprobamos que aquí se nos refresca y ya estamos en el segundo 17. Vamos a generar una nueva pregunta. Para acceder, por ejemplo, pues abrimos YouTube. Aquí puedo teclear cualquier tipo de opción. Pues con los ojos. Oh. Vemos que la respuesta correcta a esta pregunta es... Abrimos la selección de recursos. Y escribiríamos tanto la pregunta como las posibles respuestas señalando siempre la respuesta correcta. Una vez que lo tenemos hacemos clic y visualizamos. esta opción pues nos dice que hemos perdido una vida y que la acción correcta esta.